Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Ya estamos llegando al final de nuestro curso. Hoy vamos a trabajar con un ejemplo muy concreto de la utilización de variables y operadores. Para esto ya tenemos creada una variable que se llama contador de vidas. Con esta variable nosotros queremos contar las vidas que tenemos dentro del juego. Entonces queremos plantear una condición a partir de la cual eh, se pueda cambiar de nivel. ¿Cuál es la condición que vamos a plantear para que se pueda cambiar de nivel? Que las vidas sean mayor a cero, es decir, que este contador de vidas tenga alguna vida guardada, algún número superior a cero. Y que el cronómetro, que lo tenemos en sensores, recordemos el cronómetro, sea menor a 300. ¿Esto qué quiere decir? Como el cronómetro va a contabilizar en segundos menor a 300, significa que eh, va a durar el, el primer nivel de este juego 5 minutos. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a eh, colocar el comando al presionar la banderita y vamos a tener que plantear una condición. Dijimos, nuestra condición está formada por dos partes. Una que tenía que ver con el contador de vidas, que fuera mayor a cero y la otra con el cronómetro, que fuera menor a 300. Entonces, vamos a ver que en operadores tenemos los operadores relacionales, que es el signo de menor, el de igual y el de mayor. Estos operadores nos permiten relacionar, en este caso, dos valores. Va a ser la variable contador de vidas, que la queremos mayor, la vamos a ubicar aquí, mayor a cero. Entonces, en este otro espacio voy a escribir el cero. Aquí ya tendríamos una parte de nuestra condición. La otra parte de la condición era que el cronómetro fuera menor a 300. Entonces, con este operador vamos a ubicar cronómetro y le vamos a poner menor a 300. Muy bien. Pero ahora, en el comando condicional, sí, yo puedo llevar solamente una de estas dos. ¿bien? No puedo llevar las dos juntas, a no ser que utilicemos otro operador como es este, el del i o el del o. El de no me va a permitir una sola. El de no es para negación, voy a negar que el contador de vida sea mayor a cero o voy a negar que el cronómetro sea menor a 300. De los tres es el menos utilizado. Estos operadores se denominan operadores condicionales. Entonces, si utilizamos el i, le estamos diciendo que el contador de vidas sea mayor a cero y que el cronómetro sea menor a 300. Con esto se tienen que cumplir las dos condiciones. Que el contador de vidas sea mayor a cero y que el cronómetro sea menor a 300. Una sola no basta. Si en nuestra condición lo que queremos plantear es que con una sola basta, debemos utilizar el operador O. En este caso le estamos diciendo que no sirve que el contador de vida sea mayor a cero o que el cronómetro sea menor a 300. Bien, en este caso nosotros vamos a usar el I por cómo planteé la condición. Habíamos dicho... Para cambiar de nivel tenemos que tener por lo menos alguna vida, por lo tanto el contador de vida debe valer más que cero. Y decíamos que en el primer nivel no podíamos pasar más de 5 minutos jugándolo, por lo tanto el cronómetro tendría que ser menor a 300. Entonces vamos a colocar esto en el comando condicional y después sí. Si esto se está cumpliendo, le podríamos decir que envíe un mensaje para cambiar de nivel, por ejemplo, enviar a todos mensaje, cambio de nivel, cambio de nivel, muy bien, y si esto no se cumple, bueno, acá podemos decidir eh, poner un mensaje como que ha perdido el juego, decir... Y que termine ahí, ¿no? Juego perdido, game over, como ustedes quieran. Esto sería un ejemplo bien concretito de cómo hacer el cambio de nivel. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy. Queríamos mostrarle un ejemplo muy concreto de cómo utilizar las variables y los operadores condicionales. Que tengan mucha suerte en el juego y hasta pronto. Muchas gracias.